Adaman continúa avanzando. Te presentamos un nuevo avance de obra del proyecto Insignia de Ancosur. A la fecha se concluyó con el trabajo de vaciado de losa del sexto nivel y como siempre se tuvo un proceso constructivo veloz y de calidad mediante el uso de concreto premezclado en nuestra obra. en nuestras redes para más noticias de este y otros grandes proyectos. Hasta la próxima.